Muy buenos días a todas y todos. Eh, mi nombre es Carmen Martínez, soy asesora eh, regional de salud mental y uso de sustancias de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud aquí en las Américas. Y eh, quisiera darles la bienvenida a este webinar. Eh, es realmente un placer contar con, con la presencia de todos ustedes. Eh, como saben, este webinar eh, que vamos a tratar en el día de hoy sobre habilidades psicosociales básicas, pensado sobre todo en el personal que está en primera línea de respuesta en el COVID, pero sin embargo son habilidades que van a podernos ser muy útiles en cualquier otra eh, situación eh, posterior. Eh, el, el webinar está eh, inscrito dentro de toda esa serie de webinars que hacemos todos los viernes a la misma hora desde, desde la OPS, desde la Unidad de Salud Mental para eh, Latinoamérica, y, eh, y, y pretende darnos algunas herramientas, alguna guía y consideraciones para eh, poder hacer frente a las necesidades de salud mental y apoyo psicosocial en el marco de la pandemia de COVID en eh, cada uno de los países, en cada una de las localidades. El día de hoy tratamos el tema de habilidades psicosociales básicas que parte de esa guía que se eh, ha, ha desarrollado desde, desde el Comité Interagencial IAS, en concreto desde el Grupo de Referencia de Salud Mental y Apoyo Psicosocial, que es un grupo que eh, lo, lo, lo forman numerosas organizaciones internacionales, y nacionales que tratan eh, el tema de salud mental y apoyo psicosocial en emergencias y desastres. Y eh, ha sido ese, ese esfuerzo conjunto que eh, nos da ese marco tan útil, sencillo y al mismo tiempo eh, muy práctico para poder estar eh, aplicando estas habilidades que esperamos que sean eh, muy útiles. Yo, el único comentario, antes de pasarle eh, la palabra a nuestra, a nuestra ponente, a María Giovanovi, que ahora enseguida estaré presentando, solo quería hacer un, un comentario muy general sobre, eh, pensando en, en el curso de las herramientas, de los webinars que hemos estado realizando, y si recuerdan, algunos de ustedes eh, estuvimos abarcando el tema de la primera ayuda psicológica, como una herramienta útil con una serie de adaptaciones que también se han consensuado para la aplicación durante el contexto de, de COVID-19. Y, en este sentido, las eh, habilidades psicosociales básicas son totalmente complementarias. Van a ver que muchas de estas habilidades en realidad están contempladas dentro de la primera ayuda psicológica. Sin embargo, es como un, un marco más amplio de referencia estas habilidades y pueden utilizarse en cualquier situación, digamos, en la que una persona esté eh, sufriendo, esté mostrando angustia o estrés. Y en el caso de la primera ayuda psicológica, que es más una intervención puntual, más que estas habilidades que pueden utilizarse en diferentes situaciones, está mucho más centrada en la eh, situación de crisis de una persona. Por lo tanto, son complementarias y siempre es útil tener en cuenta en función de las necesidades, que sería lo más útil Aplicar. Bueno, eh, como saben, siempre vamos a hacer esta, esta presentación y después daremos todo un espacio para discusión, para preguntas y, y comentarios entre el público. Les invito a que utilicen el chat, así como eh, estaremos intentando dar alguna palabra también para, para, para compartir y escuchar, eh, y escuchar sus aportes y sus, y sus preguntas. Eh, sin más, comentarles que eh, presenta María Giovanovi, con mucho gusto, quien es psicóloga y comunicadora social eh, argentina, especialista en salud social y comunitaria y también en emergencias y desastres. Eh, María forma parte del equipo de respuesta regional de emergencias y desastres de salud mental y apoyo psicosocial de la OPS. OMS, y ha ejercido numerosos eh, cargos, tanto en el ámbito público como privado, así como también en el académico. Así que eh, es un placer darle la palabra. Adelante, María, muchas gracias. ¿Allí eh, me escuchan? Bueno, muy buenos días a todos y todas. Eh, ya buenos mediodías para quienes estamos en la parte más austral de las Américas. Es un gusto, realmente, compartir esta presentación. Eh, el valor que tiene esta guía de habilidades psicosociales básicas, como bien decía Carmen, eh, eh, es que, al igual que la guía para, de PAP para trabajadores de campo, al igual que la guía EDAN eh, de salud mental para este, hacer este, un primer diagnóstico de situación, al igual que la matriz de respuestas mínimas para ayuda humanitaria, son elementos validados de amplio alcance, con los cuales eh, podemos ir a Argentina, a Honduras, a Colombia, a México, y saber que todos podemos disponer de un recurso en común y nos podemos entender. Saber que tenemos un plan en medio de una situación de desastre, siempre es muy tranquilizador. Bien, eh, Vamos a pensar entonces, teniendo en cuenta este valor que tiene la guía, que entre sus fortalezas podríamos destacar, es un, es un instrumento sencillo. Y en situaciones de tanta complejidad como una pandemia, no hay que desdeñar lo simple. Eh, saber que eh, tenemos eh, un recurso práctico, un protocolo que nos va a ordenar y que nos permite hacer un diagnóstico de situación, ir a eh, hacer capacitaciones rápidas para trabajadores que tienen que salir al territorio. Y en este caso, además, el territorio se nos ha ampliado. También el territorio son las acciones remotas, las acciones telefónicas. Bueno, eh, ¿quiénes pueden usar esas habilidades psicosociales básicas? Integrantes de equipos de salud, por supuesto. Trabajadores de la primera línea de respuesta, Aquellos trabajadores de la seguridad, este, trabajadores eh, eh, que son rescatistas en las primeras líneas de respuesta, trabajadores de servicios esenciales, quienes proveen alimentos, quienes eh, trabajan en comedores, docentes que en distintos lugares del mundo y con distintos recursos, en algunos casos muy limitados, están haciendo esfuerzos enormes por seguir el contacto con sus alumnos, por seguir sosteniendo una red de apoyo psicosocial, trabajadores que brindan servicios funerarios, trabajadores de farmacias, de correos, etcétera, etcétera. Integrantes de la comunidad toda, líderes de equipos. Bien, decíamos que este instrumento entonces es sencillo, es de amplio alcance, porque todas estas personas pueden servirse de esas habilidades para este, bueno, brindar este, un, un apoyo a quienes lo necesitan en este momento. Y también podemos decir que es una herramienta flexible. Esta flexibilidad es otra de sus fortalezas, porque depende a quién esté orientada la capacitación, vamos a poder profundizar en uno o en otro aspecto. Sí, vamos a poder hacer el foco en diferentes cuestiones. ¿Y cuáles son las habilidades psicosociales básicas a las que hace alusión esta guía? Bueno, habla de interacciones diarias, habla de apoyos prácticos, de apoyo emocional, de cómo todos estos apoyos tenemos que brindarlos en dispositivos adecuados a situaciones específicas, que luego veremos cuáles son. Y también comienza hablando de la necesidad del autocuidado y del bienestar propio, lo cual no es para nada un tema menor, lo sabemos, no, como esta pandemia lo pone de relieve. Sabemos que estamos viviendo una situación sin precedentes, un estado de excepción único, un estado de excepción que era inimaginable, irrepresentable para todos nosotros, y que ese estado de excepción, paradójicamente, se nos ha vuelto regla general en nuestras vidas. Bueno, ¿cómo no estar este, afectados? ¿Cómo nuestras emociones no van a estar trastocadas por una situación de este orden? Y entonces, decíamos en una de las primeras reuniones que tuvimos con compañeros del equipo regional de respuesta, cómo podemos pensar que además de la necesidad de, de un equipo de protección personal para no contagiarnos, también necesitamos un equipo de protección personal en términos de nuestras emociones. ¿no? Un equipo de protección personal de SMAP. Eh, bueno, este recurso tal vez viene a ayudarnos en este sentido, a formar parte de esa valija de herramientas de las que nos podemos servir. Y cada uno de ustedes, cada una de las personas a las que ustedes capaciten, de sus alumnos, de sus compañeros de equipo, si sí, eh, justamente hacen uso de esas herramientas de la comunicación, de esas herramientas básicas de interacción, podemos hacer la diferencia, podemos hacer que las personas se sientan apoyadas, cómodas, eh, menos este, sufrientes en esta situación. Decíamos que una de las características de esta guía, y que me parece interesante remarcar, es que empieza por el propio bienestar. Ustedes saben, este, porque conocen los eh, manuales de emergencias y desastres, que muchas veces en las capacitaciones, este, el, el cuidado de los equipos queda como al final, en un lugar un tanto periférico, ¿no? un tanto marginal. Además, también tenemos que cuidarnos nosotros. Bueno, aquí está invertido. Empieza por señalar que para ayudar a otros, primero tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Esta pandemia, con sus niveles exponenciales de contagiosidad, lo pone dramáticamente de relieve hemos visto, bueno, compañeros, vemos compañeros que están desgastados, suicidios de profesionales de la salud, entonces eh, es necesario tener en cuenta estas premisas simples. Eh, la guía utiliza la, la metáfora del automóvil y la metáfora del, del maratón, No estamos corriendo una carrera de este, maratón de, la, de largo aliento, de resistencia, no es una carrera de velocidad, entonces nuestro tanque tiene que estar lleno de buen combustible para poder este, llegar a la meta, que además no sabemos cuándo esto va a terminar o de qué manera. En todo este escenario, estas sugerencias, que es interesante, yo no voy a leer el PowerPoint, literalmente cada una de las sugerencias son sencillas, son de amplio alcance, como decíamos al comienzo, este, pero es interesante que esto se plantea, no como un imperativo, no como este, indicaciones que hay que cumplir de la 1 a la 10, sino como aquellas que para cada uno sirvan en determinadas circunstancias. Y sabemos que, bueno, no son recetas de cocina, pero son eh, sugerencias muy valiosas, de amplio alcance, consensuadas por organizaciones internacionales, que quienes trabajamos en la emergencia conocemos su utilidad como la actividad física, como este, la actividad física motora repetitiva, el establecer pausas, el hacer buenos lazos con nuestros compañeros de equipo. Eh, fíjense que se habla de distanciamiento físico, pero no de distanciamiento social en esta pandemia. Es fundamental ver cómo podemos sostener lazos, reducir consumos nocivos, conectarnos con el arte para reintegrar nuestras emociones disociadas de un modo más saludable, conectarnos con, con nuestras mascotas, con nuestras plantas, como estas cosas que por ahí parecen hasta banales, está debidamente probado, que son fundamentales para metabolizar, para procesar los efectos nocivos fisiológicos de la alerta que nos produce estar trabajando en situaciones de estas características, de esas hormonas del estrés sostenido, que si no este, hacemos nada respecto de todas estas sugerencias, quizás nos podrían enfermar. Bien, entonces decíamos que son eh, indicaciones simples, sugerencias o directrices fáciles de llevar adelante, eh, pero a veces el sentido común, las cuestiones básicas se pierden en una situación de emergencia y desastre. Por ende, es tenerlas protocolizadas en una guía, saber que si son habilidades, bueno, puede ser que algunos seamos más habilidosos que otros para determinadas cuestiones. Pero si son habilidades, podemos aprenderlas, podemos practicarlas, podemos entrenarlas. Y eh, de alguna manera hemos, nos hemos acostumbrado en este tiempo, en estos meses, a que muchas cosas incluso se pueden entrenar de manera virtual. Y esta plasticidad, esta capacidad de adecuación que tienen las herramientas de amplio alcance, como esta guía, nos permite que, por ejemplo, podemos hacer ejercicios de role playing o ejercicios de respiración, o alguna pequeña simulación, incluso con esta modalidad virtual. Entonces, las interacciones diarias abarcan fundamentalmente el apoyo para que las otras personas se sientan cómodas, y este, lo que llamamos escucha activa. Respecto de lo primero, también hay una serie de indicaciones respecto de lo que hacer y de lo que no hacer, eh, tampoco me voy a detener a leer cada uno de los puntos, pero eh, abarcan desde la presentación, digamos, de cómo ponemos el cuerpo, la mirada y la voz ante el otro, y cómo podemos establecer algunas formas de adecuación ante las nuevas cuestiones del intercambio social que nos, digamos, que de alguna manera nos impone la pandemia. ¿no? Porque no es lo mismo estar en presencia, mirando a una persona a los ojos, escuche, este, digamos, que nos escuche claramente, que estar detrás de un equipo de protección personal, esta, esta situación de estar eh, los equipos de salud pertrechados como si estuviesen en una película de ciencia ficción de esas donde veíamos eh, estas grandes amenazas biológicas, eh, dicen los compañeros de salud a veces, ni siquiera nos reconocemos entre nosotros mismos. ¿Cómo humanizar en este sentido el inter, la interacción con los, con los pacientes? Bueno, este, hemos visto que enfermeros, médicos, distintos integrantes del equipo de salud, por ejemplo, han optado por el recurso de, que como lo sugiere la guía, de poner una fotografía en nuestro equipo de protección personal delante de nuestro, este, de nuestro mameluco, de nuestro camisolín, este, eh, o el nombre, en este, eh, la mascarilla, ¿no? Es decir, soy María, su enfermera, su psicóloga, este, con una carita, por ejemplo, han dicho nuestros compañeros de salud que ha dado muy buenos resultados para la interacción más humanizada con los pacientes. Aquí habla de qué cosas podrían hacer sentir incómodas a las personas, y en este sentido hay algo muy importante, que es nunca dar por sentado. No tenemos que dar por sentado que las otras personas se sientan cómodas, que sabemos que estamos allí para ayudarlos, este, que saben eh, de qué se trata nuestra función y profesión. Todas estas cosas en una situación de emergencia y desastre, o en una situación sostenida como es la pandemia de alto estrés, siempre hay que aclararlas. Es un buen punto de partida. Bien, eh, decíamos que también eh, se valoran las habilidades de la escucha activa. Todos sabemos de qué se trata la escucha activa. La disponibilidad para escuchar a las personas es algo que del otro lado nuestros interlocutores, los destinatarios de nuestra tarea, inmediatamente registran. Piensen en las comunicaciones telefónicas. Quienes hacen comunicación telefónica profesional estudian un concepto que se llama la sonrisa telefónica. Pruébenlo con ustedes mismos, vean que si están sonriendo su voz se escucha distinta, va a ser más clara, más relajada, más invitadora para que el otro pueda expresar lo que siente este, de forma relajada y sincera. Bien, entonces esa disposición a escuchar, que inmediatamente se nota, incluso cuando no tenemos de frente a nuestro interlocutor y solo nos llega una voz al teléfono, es fundamental, ¿no? Y a veces una persona que está bajo estrés no se puede escuchar. El hecho de que un interlocutor le repita de manera pausada aquello que está diciendo, ayuda a ordenar el discurso, ayuda a ordenar las prioridades resumir al final de la conversación qué es lo que se entendió, ayuda a establecer prioridades, a identificar realmente cuáles son los problemas. Hay algunos recursos simples que están en los anexos de la guía, que son, por ejemplo, los círculos de control. ¿no? Esto es aplicable tanto para nosotros mismos como para las personas que asistimos o con quienes interactuamos. En el círculo central, de manera gráfica, podemos ubicar aquellas situaciones sobre las que sí podemos tener injerencia y control. En el otro círculo, todas aquellas situaciones que también nos preocupan en el círculo externo, pero sobre las cuales no tenemos control. Ver esto que parece tan obvio este, de manera gráfica con una persona que está en una situación de estrés, a veces ayuda a ordenarlo. Al igual que otro de los recursos que plantea es el planificador de rutinas, ¿sí? Bien. Eh, apoyar a otros con la escucha activa. Sabemos muy bien que no solamente importa lo que se dice, sino cómo se lo dice. Y que en una situación este, de tensión, las personas registran a veces muchos más los gestos de ayuda sencillos, la comunicación corporal, ¿sí? que este, todas las palabras o el discurso racional que uno intenta establecer. ¿no? Entonces, hay que usar frases de apoyo, validar los sentimientos del otro, nunca decir, no, esto que le está pasando no es para tanto, ¿no? Este, si para la persona es para tanto, pues entonces como esto es singular, es subjetivo, bueno, tenemos que validar sin establecer juicios de valor este, que eso es auténtico, legítimo y hay que tratarlo. También en nuestras culturas, eh, dar las condolencias cuando hay una situación de pérdida, es algo que es bien valorado. Respecto del lenguaje corporal, siempre ver cómo ponemos la voz, cómo ponemos el cuerpo, ¿no? Y, y tenemos que revisar estas cuestiones, decíamos, ¿no? Porque el distanciamiento social hace que la calidez no pase ya por dejarnos tomar por un abrazo o por tomar a una persona de la mano o del hombro. Este, entonces, bueno, ¿qué nuevas formas de interacción pueden demostrar empatía desde el lenguaje corporal? Bien, respecto de cómo eh, adaptar estas interacciones de la escucha activa a la escucha telefónica, justamente siguiendo todos los pasos que hemos ido describiendo, a partir de una presentación clara, a partir de, eh, de tratar de disipar cualquier tipo de distorsión o malentendido en la comunicación, normalizando los silencios. A veces tendemos a rápidamente llenar con palabras los silencios, porque los silencios suelen ser angustiosos, también para quien está brindando ayuda. Bueno, tratamos de... Este, Normalizar los silencios y saber que los intervalos a veces son necesarios para que la persona pueda hacer su catarsis, para ayudar al otro a pensar. ¿Sí? A veces también está bueno, es interesante sugerirle al otro algún software de video si es que la persona se siente más cómoda y más cercana viéndonos en esa interacción. Eh, muchas veces lo que las personas necesitan, tal como hemos aprendido, como son lecciones aprendidas de otras pandemias, como eh, la epidemia de ébola o la pandemia H1N1, que la información es el insumo estratégico operativo clave, que es fundamental, digamos, la, las acciones de comunicación, porque eh, en las cuestiones del contagio inciden las representaciones sociales y culturales, entonces hay que proporcionar información adecuada. Nosotros sabemos que siempre tenemos que tener nuestro recursero actualizado y cuando le brindamos al otro un recurso, tenemos que asegurarnos de la accesibilidad de ese recurso. No es solo tener una guía de instituciones, sino saber que la persona realmente ha podido llegar este, a esa ayuda que estamos intentando este, tenderle. ¿no? Bien. Eh, otra de las cuestiones que se plantean aquí es el tema de los seguimientos. Trabajando en situaciones de emergencias y desastres, les puedo asegurar que es de muchísima utilidad hacer, digamos, consensuar con las personas una forma de seguimiento. Si la persona da su consentimiento para ser llamada, es importante también el tema de, los, de las herramientas de registro. Si las personas a las cuales asistimos, decíamos dan su consentimiento para ser nuevamente contactadas en un periodo regular, este, realmente eh, podemos pesquisar en el mediano y largo plazo cuáles han sido los efectos de la pandemia y de nuestra intervención. Y eh, muchas veces eh, nos encontramos que las personas han podido justamente identificar nuestra, eh, nuestra eh, intervención como valiosa, incluso intervenciones muy breves, telefónicas, de apoyo en los momentos agudos. Y también a veces nos encontramos que algún porcentaje de las personas a las cuales recontactamos tienen este, alguna necesidad especial o algunas de las reacciones esperables han devenido en un padecimiento mayor y es necesario derivarlas este, a un seguimiento especializado. Para estas cuestiones sirven los seguimientos. Dentro de los apoyos prácticos decíamos, este, bueno, la guía nos Indica tanto a personal de especialistas como eh, principalmente a quienes no son especialistas manejos sencillos, cómo ayudar al otro a hacer pausas, a hacer intervalos para reflexionar, cómo ir revisando cuáles son sus recursos y cómo poder elegir alguno de estos recursos para actuar en consecuencia y cómo ayudar al otro también a tener un plan B. Ustedes saben que siempre en emergencias es importante Sentir que tenemos un plan B y un plan C, para no quedar tomados por la impotencia, la incertidumbre y la frustración que a veces nos provoca trabajar en estos escenarios tan difíciles. Respecto de la, del apoyo emocional, que decíamos es otra de las habilidades en las cuales hace foco la guía, eh, bien, además de este, las, las habilidades de escucha, comunicación, apoyo práctico, eh, proporcionar sugerencias para que la persona pueda encontrar sus propias soluciones y revisar sus recursos, hay quienes van a estar seriamente angustiados, personas con reacciones esperables más agudas, y este, en la guía se nos eh, marca, digamos, cómo identificar a las personas que están experimentando estrés de manera muy sencilla, de manera que todos puedan entender que eh, vamos a tener reacciones emocionales, reacciones comportamentales y físicas. Fíjense algo importante que solemos este, repetir bastante en salud mental, en situaciones de emergencias y desastres, que hablamos de reacciones y no de síntomas psicopatológicos, no psicopatologicemos y no psicologicemos una situación como la pandemia. Lo que las personas tienen son reacciones emocionales. Si alguien está con insomnio este, o con este, hipersomnia, no quiere decir que está deprimido o que está maníaco. No hablamos de trauma a priori. Recién en el mediano o largo plazo vamos a poder revisar para quienes algunas de estas reacciones han deverido síntoma que amerita ya un tratamiento especializado. Pero es importante normalizar las reacciones de las personas, ¿sí? saber que son absolutamente esperables, eh, sentirse triste, molesto, con miedo, con este, momentos de terror, eh, sentirse frustrados, irritables, más agresivos sin motivación, con problemas este, osteoarticulares, con cefaleas, con este, problemas gastrointestinales. Bueno, todo esto es parte de lo que nos pasa en cualquier situación crítica a cualquiera de nosotros. Bien, entonces, respecto del apoyo emocional, las mismas sugerencias que decíamos que son útiles para este, nuestro autocuidado, también podemos trabajarlas con las personas a las que estamos asistiendo, con nuestros interlocutores en la tarea que tengamos, este, desde actividad física, actividad eh, creativa, este, alguna, digamos, a, a ver una serie, cualquier cuestión que a la persona la este, calme y pueda este, sacar el foco de esa situación angustiosa en la que siente que está atrapado. Pero también eh, aquí en la guía nos dice cómo podemos identificar quienes están seriamente angustiados. Esto que también para nosotros de salud mental es casi una obviedad. Este, bueno, para quienes están del otro lado y este, son trabajadores de la primera línea de respuesta, es útil hacer este, esta suerte de triage de salud mental. Ustedes saben que el triage de salud mental en situaciones de emergencias no es un triage psicopatológico, justamente es un triage más psicosocial, que considera, por ejemplo, cuáles son las redes de las personas. Porque si alguien tiene un padecimiento mental, pero está contenido, tiene una buena red, está integrado a su comunidad… Tal vez no esté en una situación especial, vulnerable o de riesgo, pero sí alguien que está solo, alguien que está en situación de calle, alguien que tiene reacciones, decíamos, de angustias severas, como ser, estar este, ansioso, temeroso, alguien que está con ideación de autolesiones, este, alguien que está experimentando una situación de violencia, que está desorientado, confuso, con este, eh, reacciones de este, sensaciones de irrealidad, retracción extrema. Bueno, son todas situaciones a las cuales será necesario atender. ¿De qué manera nos enseña esta guía? Que también esto es como de amplio alcance, porque no necesariamente quien está al teléfono es un especialista, pero sí tenemos que saber que si alguien tiene algunas de las reacciones que mencionamos antes, nos tenemos que quedar en línea hasta lograr que la persona aminore ni sigue esa reacción, asegurarnos de que esté acompañado, asegurarnos de que si le dimos una indicación respecto de comunicarse con algún recurso de ayuda, la pueda estar cumpliendo o haya alguien al auxilio que pueda este, asegurarnos eso. Si no, en la misma comunicación tenemos que llamar a un servicio de emergencias, para que dé ayuda presencial. Nunca subestimamos las amenazas de suicidio. ¿sí? Entonces, este, en principio siempre los que trabajamos en situaciones críticas decimos la seguridad de la escena. Para empezar a intervenir tenemos que saber que es una escena que no presenta riesgos para nosotros mismos y para los demás. Eh, después todas las habilidades de escucha y comunicación, que... Reiteramos, abarcan desde una presentación clara. No, eh, nunca respondemos a las agresiones, a, a la violencia verbal del otro, porque tenemos que saber que esas son reacciones esperables también por lo que a la persona le está pasando, que no es eh, hacia nuestra persona. Esto es importante a veces enseñárselo a los, al personal de primera respuesta, ¿no? que siente que este, con todo el trabajo y con todo el esfuerzo que está haciendo, la otra persona además lo agrede. Bueno, saber que no es en contra nuestro, que son reacciones normales y e esperables. Usamos las habilidades de escucha, eh, pedimos, este, damos este, algún tipo de apoyo práctico, eh, tratamos de justamente darle la información que la persona necesita, pero a veces no tenemos la información que la persona necesita no tenemos la respuesta que el otro espera. Hay diferentes maneras de ayudar al otro a recuperar el control. Decíamos que los ejercicios de respiración son muy potentes, e incluso podemos entrenarnos para ofrecerlos de manera telefónica. Que alguien controle el ritmo de su inspiración y de su exhalación dentro de una situación en la que no puede controlar nada, que pueda controlar esa variable, quizás ya le ayude a recuperar algo de la dimensión del control interno y sentirse menos temeroso. Siempre que tenemos información, aunque sea información crítica, aunque sea una mala noticia, como las malas noticias no mejoran con el transcurso del tiempo, hay que brindar esa información de forma clara, fehaciente, confiable, este, estableciendo un feedback para ver si la persona nos está entendiendo. Nunca dejar a la persona sola, sí. si estamos haciendo una intervención presencial y por alguna razón tenemos que dejar a la persona, tenemos que asegurarnos que alguien, un familiar, un compañero nuestro del equipo, alguien de la comunidad se quede este, acompañando a esa persona, porque quien desde el punto de vista del triage quizás es un verde, alguien que este, está fuera de peligro, si lo dejamos solo, puede transformarse nuevamente en un amarillo, decimos, o sea, en alguien que está nuevamente bajo peligro. Y si con esta cantidad de acciones no hemos logrado que la persona mitigue esa sensación de angustia, de desesperación severo, remitirla a un servicio especializado. ¿sí? Eh, y eh, también pedir ayuda a nuestros compañeros de equipo, Compartir esto, este, la cuestión de pensarnos trabajando en equipo en una situación como la que atravesamos, es fundamental. ¿Quiénes van a requerir apoyos adicionales? Apoyos adicionales, con esto me refiero a diversos dispositivos específicos que ya hay en cada uno de sus lugares seguramente, o que hay que adecuar a las circunstancias de pandemia. Bueno, niños, niñas, adolescentes y sus cuidadores. Hay quienes van a requerir apoyos específicos por las características de su momento vital, porque son grupos llamados eh, colectivos vulnerables por las características de ese momento que atraviesan, como personas este, mayores, eh, adultos mayores que tienen dificultades de memoria. Pero también hay personas en condiciones este, de inequidades, este, sociales, previas, o personas que están en condiciones de encierro, de aislamiento, eh, privadas de su libertad, personas que están en hospitales monovalentes, en hogares, eh, eh, migrantes, refugiados, personas en situación de calle. Tenemos que repensar los dispositivos como en cada uno de los lugares se está haciendo y readecuarlos a esta situación también desde el punto de vista de la salud mental. Dice aquí, personas que pueden tener dificultades habituales en el acceso a los servicios, como las personas migrantes e indocumentadas, personas que sufren violencias. Eh, esta situación de pandemia, uno de los desafíos es cómo trabajar las violencias. Por ejemplo, los maestros en las interacciones virtuales con sus alumnos, que son las posibles para cada quien con los recursos que en cada lugar se cuentan, a veces se están pesquisando situaciones de violencia intrafamiliar y eh, bueno, es un desafío ver cómo, cómo se abordan después de estas cosas que se pesquisan en, en esa interacción. Bien, eh, personas que este, pertenecen a minorías, personas que integran colectivos como LGTBQ, eh, mujeres embarazadas, personas con problemas crónicos de salud, personas con enfermedades no transmisibles pero que necesitan medicación permanentemente y este, en este momento no están pudiendo acceder. Eh, verán que la OMS habla de discapacidades psicosociales, esto es discapacidad más estigma. ¿no? Bueno... Eh, a ver, son múltiples las situaciones, este es un listado, que van a requerir dispositivos específicos, la guía no ahonda en esto, no profundiza en esto, pero este, sí es tarea de los especialistas, depende del área en que trabajemos ocuparnos de estas cuestiones. Bueno, eh, con estas eh, directrices básicas cierro entonces la ponencia tratando de respetar los tiempos que establecimos, dejando un espacio abierto para que puedan contarnos sus experiencias o hacer sus preguntas. Les deseo una buena tarea en esta maratón de largo plazo. Este, cuídense mucho, cada uno de ustedes son valiosos para esta tarea. Así que, eh, bueno, estas herramientas nos ayudan, también nos ayuda estar en red, estar conectados, de alguna manera esta situación de pandemia refuerza el valor de los lazos, el valor de lo colectivo. Eh, así que, bueno, en principio, entonces, eh, le doy paso a Carmen, a Andrea, para que retomen el intercambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por esta exposición tan clara. Yo creo que nos has podido aportar esos elementos fundamentales que debemos tener en cuenta y que son muy ricos. Y eh, ahora pasaríamos a, eh, a poder hacer algo de discusión, de preguntas y comentarios, así que eh, veo algunas manos alzadas, también pueden utilizar el chat. Eh, antes de dar alguna de las manos voy a empezar por eh, leer una de las eh, preguntas que realizaban en el chat eh, Mirei Moreno. Decía, ¿cómo orientar a la organización cuando en ciertos contextos no hay la capacidad inmediata para contar con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil que también tienen miedo, estrés y que igualmente corren el mismo riesgo de infectarse? Es una pregunta eh, bien compleja que no creo que tenga una única explicación, pero no sé María si quieres eh, hacer algún comentario al respecto. Adelante. María, creo que estás eh, con el teléfono, eh, con el micrófono. Ahí va, ahí va. Decía Adelante. que siempre, siempre en una situación de emergencia y desastre, incluso en países donde uno supone que están, eh, que están en mejores condiciones y en recursos, eh, con, con recursos suficientes, se ha demostrado que siempre los recursos suelen ser insuficientes para lidiar con situaciones tan complejas y adversas, ¿no? Eh, por ende, este, bueno, eh, se hace con lo que se tiene. A veces decimos, bueno, pero el equipo de salud mental eh, solamente somos 10 eh, y las personas a las que hay que atender son muchísimas. Bueno, este, lo que tenemos que tratar es de centrarnos con los recursos que tenemos en lo que sí podemos hacer. ¿Cómo, cómo orientar eh, estas acciones? Bueno, con lo, con lo que tenemos y, y priorizando un orden de problemas a cuáles podemos atender, ¿no? Y, y cómo potenciar a, a los líderes, a los equipos de respuesta, a las organizaciones de la sociedad civil, a los recursos ministeriales, cómo potenciar lo que hay para brindar la mejor respuesta a sabiendas de que va a ser insuficiente, de que siempre está esa asimetría entre la demanda, la necesidad y los recursos. Eh, sí, eh, es como compleja la respuesta, no sé si este, quizás Andrea o, o Carmen este, pueden eh, aportar alguna otra idea. Bueno, ciertamente eh, es bien, bien, bien complejo y, y yo creo que nos apunta un poco a ese... A, a esa humildad también, en, en, en esas actitudes también de, de, de apoyo a, a, a, la, a las personas que están en esos momentos de sufrimiento, de estrés, etcétera, ¿verdad? Creo que, que, que el, como muy bien apuntaba María en el principio de su presentación, el autocuidado es, es un elemento fundamental que eh, muchas veces lo dejamos como eso último que uno tiene que acordarse, ¿no? Y creo que eh, el ejercicio de humildad entre lo que podemos realmente estar apoyando con los recursos limitados, sabiendo que toda la parte tan importante de cubrir, por ejemplo, las necesidades básicas, esos apoyos prácticos, etcétera, muchas veces es, es realmente eh, difícil poder llegar a, a estar cubriendo esas necesidades y nos, nos hace de alguna manera también sentir en muchos casos un gran grado de, de, de frustración incluso, ¿verdad?, y de impotencia. Y yo creo que, que el, el darnos cuenta de esas limitaciones, pero al mismo tiempo entender esa oportunidad tan importante de, eh, de esas habilidades que pueden hacer la diferencia aun siendo un gesto muy sencillo, muy básico, ¿no? Eh, y, y creo que eso es aplicable para los propios eh, colegas, compañeros, etcétera, como para la persona que, eh, que estamos intentando apoyar y eh, eso que forma parte de, de, de la comunidad. ¿no? Así que gracias por el, por el aporte. Eh, ahora daría la palabra a, creo que la primera era la de Jorge Luis Sánchez. Eh, adelante a ver si… Eh, Adelante, Jorge. Sí, buenos días. Adelante. Buenos día, Jorge. Ah, gracias. Aquí estaba checando por decía que tenía la hora de eh, Jorge Luis Sánchez a fondo desde Culiacán, Sinaloa, México, en el área de disciplina, es un sistema de protección integral para niños, niños y adolescentes. Felicitarla por esta magnífica disertación. La verdad que el entrenamiento en, en habilidades y que es un entrenamiento permanente y constante, no sabemos qué va a pasar mañana, entonces nos deja esa parte tan, tan vulnerable que, que creer que ya lo sabíamos todo y de repente parece un pico raro y mueve todo el tapete. Yo, yo quiero insistir en este aspecto, me quedó muy clara la, la parte de, de, de, de las habilidades potenciales cómo dar paso a, al acompañamiento y yo me quedo con una duda, Cómo considerar la importancia de las variables cognitivas, de estos pensamientos, creencias, de, de estas habilidades, que como profesionales de la salud eh, debemos ya poseer en, en cuanto a la experiencia. Y, y también eh, en cuanto a, a la situación de las personas, que encontramos ahorita eh, ante un mensaje de una autoridad sanitaria que a veces no se, no se entiende bien, ya lo confundimos ¿no? y nos vamos todos hacia la calle y te dispara eh, el, el piso de la de los contagios, etcétera. Eh, me me interesó mucho, me comprometo a darle un seguimiento perfecto al triaje en salud mental, esto hay que estarlo alimentando constantemente. Eh, nada más de una pregunta en base a esto, yo como trabajador de la salud mental, como profesional de la psicoterapia, eh, ¿cómo voy a trabajar mi propio concepto de psicotrama después de esto? ¿Cuál es la parte, si bien no viene establecido en la guía que estaba mencionando, eh, cómo trabajar en este acompañamiento y seguirle dando a la niñez y a la adolescencia que aquí de mi comunidad, esa parte para fortalecer más el empoderamiento y este por de resiliencia. Muchas gracias por el micrófono de los de le Cáceres y la Bien, un eh, gusto grande al cole, colega de México. Eh, a ver, eh, te has referido a varios temas que son claves en una situación de pandemia, ¿no? Como nos ha enseñado el ébola, donde las representaciones socioculturales, los rituales que las personas tenían respecto de, de los entierros, de los ritos funerarios, este, han tenido que ser este, bueno, adecuados. ¿no? Las representaciones sociales, espirituales, las creencias, los pensamientos, es un aspecto a trabajar, ¿no? tanto los propios, ¿no? cuáles son este, los supuestos con los que trabajamos respecto de las personas, porque eso va a incidir en las representaciones. Si nosotros suponemos que alguien que tiene una reacción esperable, es alguien que está este, severamente traumado y no podemos entender el contexto socio la situación, este, eh, digamos la situación global de salud en sentido amplio, vamos a tener un sesgo importante. ¿no? Eh, otra de las cuestiones que has mencionado es la claridad en los mensajes. ¿no? como este, los mensajes oficiales tienen que ser eh, claros, tienen que ser eh, proactivos, o sea, tenemos que ir al frente con la información, no podemos informar después de que las cosas sucedan y se armen una cantidad de rumores que vengan a aumentar la percepción de riesgo psicosocial y generen conductas este, inadecuadas, imprudentes. Entonces, este es un aspecto eh, fundamental a trabajar por las gestiones de salud y por los comunicadores. Cómo brindar claridad en los mensajes, mensajes uniformes, consensuados, eh, fehacientes, inequívocos, respecto de los aspectos centrales. Eh, y otra de las cuestiones a las que has hecho referencia tiene más que ver con la formación especializada, ¿no? con eh, digamos, qué eh, recursos o elementos tenemos cada uno desde nuestros marcos teóricos referenciales, para luego trabajar con las consecuencias de eventos de estas características, en tu caso con la población de niños, niñas y adolescentes. Bueno, sabemos que hay este, mucha formación especializada en, en, desde diversas ramas de, de la psicología, del psicoanálisis, de las psicoterapias, para este, abordar ya este, aquellas situaciones que requieran de un apoyo sostenido en el tiempo, quienes en, el, en el, ese porcentaje pequeño de la población que en el largo y mediano plazo va a tener este, secuelas a partir de haber atravesado una situación, en principio, potencialmente estresógena potencialmente traumatizante y esa, esa, ese potencial realmente se transforme en, en una situación real para esa persona. Y ¿Sí? allí este, bueno es importante este, siempre actualizar nuestras formaciones, adecuarlas a los contextos, revisar nuestros paradigmas, revisar los efectos de nuestras intervenciones en el tiempo. Muchísimas eh, gracias por, por los aportes, por ampliar este tema. Eh, ahora voy a hacer una de las... Eh, voy, a, voy, a, voy a leer una de las preguntas que estaban también en el en el chat. Eh, Gabriela Saldivia preguntaba qué hacer con quienes al momento de llamar por teléfono, de llamarles por teléfono, caen en una verborrea no dando espacio para interrumpirle. Mm. Mm. Bien, eh, en principio tenemos que este, no interrumpirlos, este, porque quizás la necesidad de esa persona es hacer esa este, catarsis, eh, eh, exteriorizar todo su malestar y no pueden escuchar nada. Entonces, este, bueno, eh, luego con una voz calma del otro lado, ¿no? que permita justamente hacer intervalo, esto que eh, a veces señalamos en las emergencias, bueno, en este momento usted no está bajo peligro, lo estoy escuchando, estoy intentando ayudarlo. Tratamos de ir estableciendo también desde, desde el tono de voz, acompasando, con pequeñas pausas invitadoras de hacer ese intervalo, ese, eso que decíamos, parar para poder reflexionar. Eh, no es eh, sencilla la atención telefónica, realmente es todo un desafío a veces este, ser buenos escuchadores y buenos comunicadores. Pero para quien eh, tiene esa verborrea catártica, en principio hay que escucharlo. Y aunque nos demande mucho tiempo escucharlo, y tenemos eh, las líneas saturadas de otras personas que están necesitando ayuda. En ese momento nuestro foco tiene que ser ayudar a esa persona y tomarnos todo el tiempo que haga falta. Gracias María, creo que ha quedado muy muy claro. Eh, vamos a seguir con eh, la palabra que ha tomado Cintia eh, Guayanes, adelante, a ver si puede... Sí. yo dije que le iba a mandar un poco a Adelante, sí. Cintia, lo escuchamos. ¿Nos escucha, Cintia? Sí. Yo creo que no se ha dado cuenta que tiene el micrófono abierto. Bueno, vamos a... Le podemos intentar, si no, más adelante... Eh, si no, le podemos dar la palabra a Fiora Alcántara, por favor. Hello. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Adelante, la escuchamos. Ok. Que, bueno, primero, eh, valorar realmente el aporte de esta actividad. Me llamó mucho la atención, comentaba, todo lo de discapacidad psicosocial y que me gustaría saber también cómo acceso a la guía. Quizás porque entré un poco tarde al webinar y no escuché la primera información. Me llamó mucho la atención que usted hacía referencia a una guía y me gustaría poder acceder a ella. Yo soy de República Dominicana, Piora Alcántara. Y en relación a lo que planteaba la compañera, o sea que no, aquí es un fenómeno muy común y me ha pasado, en los procesos de acompañamiento telefónico, eso, o sea, que las personas llaman y es una necesidad de estar, una necesidad de comunicar que hasta que no se dé proceso de ellos comunicar el acto que está llamando, no puedo hacer ningún tipo de intervención posterior. Sin embargo, esta necesidad de ellos comunicar es parte de la misma intervención que nosotros estamos haciendo. La de acogida, inclusive de acompañamiento, como usted decía. Entonces, me quedo con la inquietud de la guía y agradecer de verdad muy valioso todos los aportes de esta actividad. Bueno, muchísimas gracias, Fior. A ti, sí, seguramente Carmen luego te va a indicar, pero la idea es que estos materiales, justamente, este, sean de materiales democráticos que están subidos a la web y que todos puedan acceder, al igual que la presentación es para ustedes, si les sirve y orienta en algo, alguna capacitación o algún trabajo, este, bueno, por supuesto que se los compartimos. Eh, sí, es importante este concepto que decías de discapacidad psicosocial, donde este, lo que justamente se, se eh, valora este, para hablar de ella es eh, no solamente las condiciones en las cuales la persona está respecto de su discapacidad, de su padecimiento, sino el contexto. Si alguien está padeciendo estigma o redictimización, o sea, a una situación, eh, digamos, eh, previa se le suma este, una situación de discriminación, este, bueno, entonces hablamos de una discapacidad psicosocial. Este, y las intervenciones que a veces tienden a eh, ayudar a las personas, pero son invasivas, intrusivas, fuera de timing. Eh, poco cuidadosas, en este sentido, aportan a la revictimización y desde el punto de vista de la salud mental son un nuevo desastre, un segundo desastre. Por eso es tan importante ser mesurados, ser cuidadosos este, y, y este, hacer uso de estas habilidades, entrenarlas, practicarlas. Muchas gracias, María. Estaba poniendo en el chat también para que, tengan, para que tengan la información de nuevo a los que se incorporan un poquito más adelante. Eh, bueno, teníamos eh, algunos aportes más y comentarios y preguntas en el chat. Voy a intentar leer algunos de ellos. Eh, no sé qué nombre es. Eh, aparece el usuario como Fes. Dice, buen día, estupenda presentación, agradecería poder ampliar la intervención con las personas que sufren ideas o intentos suicidas y violencia desde una atención en línea. Eh, antes de que pudiera ampliar, ya comentó eh, los elementos fundamentales María, antes de que pudiera ampliarlos, eh, si quiere un poquito comentar que precisamente estamos organizando un webinar muy pronto, eh, estamos por confirmar si incluso va a poder ser el próximo viernes precisamente sobre prevención de, de suicidio, eh, así que ahí est estaríamos desarrollando el tema de manera más amplia. Aún así, María, no sé si quisieras eh, hacer algún comentario. Sí, eh, bueno, eh, en cada lugar en general hay como algún dispositivo pensado respecto de prevención del suicidio, hay este, asociaciones tanto este, en el, dentro del sistema de salud como en sistemas privados, eh, tanto para estas problemáticas este, como que son tan este, frecuentes en, en estos últimos tiempos, ha aumentado exponencialmente en muchas de nuestras regiones eh, el tema del, del suicidio y el suicidio de adolescentes, eh, y las violencias, ¿no? este, que es uno de los desafíos decíamos en, en esta situación de pandemia, las situaciones de violencia intrafamiliar que se están generando. Entonces, eh, lo que en principio tenemos que eh, saber que no estamos solos para trabajar en, en estas cuestiones tan complejas y difíciles, saber, bueno, pedir este consejería a los especialistas respecto de cómo sostener una comunicación telefónica con alguien que está en riesgo, este, no es objetivo de esta ponencia, como dice Carmen, ahondar en esto, habrá especialistas que puedan desarrollarlo más puntualmente, pero nunca dejar eh, a la persona al teléfono sin asegurarnos de que pudimos hacer el máximo posible, nuestro máximo posible, para este, que eh, esa persona pueda recibir una ayuda concreta, presencial, este, que eh, lo saque de esa situación de riesgo. Lo mismo que con las cuestiones de violencias. Habrá que dar intervención a diferentes referentes del sistema. No alcanza con una intervención en salud. A veces es preciso dar intervenciones a organizaciones que trabajan en, en derechos, ¿sí? ver digamos que eh, hemos visto situaciones donde este, bueno han eh, tenido que trasladar eh, menores o mujeres en situaciones de violencia muy severas en este en pleno tiempo de pandemia. Bueno. Este, hay que entonces este, trabajar muchísimo eh, con las redes que poseemos en cada uno de nuestros lugares, que a tratar de fortalecer esas redes para sentirnos este, con más recursos, porque son situaciones que este, nos dejan también muy angustiados a quienes nos toca intervenir allí. Creo que hay dificultades para abrir el micrófono. Bueno, eh, mientras podemos hacer un, un intento, sé ¿sí? tiempo un poquito más adelante. Eh, les... El micrófono apagado. ¿Yo lo tenía apagado? ¿Perdón? Le había dado la palabra a José Dolce eh, y Reño. ¿No se me escuchó? No. no, no. Ahora sí te escuchamos. Ahora sí. Ah, disculpen, debía de detenerlo. No me, no me di cuenta. Eh, disculpen por el por, eh, por la interrupción. Eh, no sé si se le puede dar la palabra a José del Rey, por favor. Aló, aló. Adelante, hello. le escuchamos. Gracias. Eh, hablo aquí de Colombia, de, del municipio de Tunja, Boyacá, en el departamento de Boyacá. Eh, soy representante de la población con discapacidad mental, y les agradezco eh, toda esta serie de conferencias que nos han dictado durante este tiempo, han sido muy importantes para nuestros procesos, para la convivencia, para eh, articular pues actividades, procesos. Entonces, felicitaciones a María, a Carmen, a todo el grupo de, de la Organización Panamericana de Salud Mental. Bueno, algo eh, que se ha venido haciendo eh, en los estados a través de la Convención de Naciones Unidas, hay una estrategia que es muy importante y tiene que ver con la rehabilitación basada en la comunidad. Esto ha venido creciendo y, y lo hemos venido entendiendo porque antes, eh, o, o sea, todavía, eh, eh, se considera como, ir, como un paseo que vamos a unos territorios, vamos a visitar unas comunidades, eh, nos traemos las necesidades y después, ¿qué pasan los, los las administraciones políticas como que eso eso se acabó? Se, nos olvidamos de doña María, a quien le entregamos unos recursos, al, al, a la siguiente administración ya doña María ya no existe. Entonces, yo no sé si sería conveniente comenzar a, a definir la, esta rehabilitación basada en la comunidad, eh, eh, desarrollarla a través de políticas públicas que se establezcan eh, en los estados, en los territorios, eh, con el fin de, de poder conocer un poco más la situación en la que viven, por ejemplo, en los colegios, eh, en, en los mismos militares, en las mismas instituciones administrativas, eh, en, en las mismas redes, en las mismas, porque normalmente pues vamos a visitar eh, las poblaciones más vulnerables, digamos así, pero en los colegios, por ejemplo, eh, también hay mucha discriminación, sobre todo con la población con discapacidad, entonces me gustaría, si es muy importante, eh, establecer políticas públicas eh, en los entes, en los estados eh, ¿Qué recomendaciones nos pueden dar? Muchas gracias. Eh, un gusto, José, saludarte. Bien, eh, esto que dices, ¿no? Que es la accesibilidad a los recursos, las políticas públicas, eh, las eh, acciones de atención primaria de la salud, eh, las, eh, la rehabilitación en la comunidad, es este, un aspecto central para el abordaje, y como bien tú dices, tiene que estar centrado en eh, políticas públicas sostenidas en el tiempo, porque esas eh, ayudas a veces parciales, que a veces se dan en el momento agudo de una catástrofe, de un desastre, de una pandemia, este, que después no son sostenidas en el tiempo, que no forman parte de una política de Estado. Y, bueno, eh, a veces terminan siendo iatrogénicas, ¿no? Vemos cómo, o sea, generando más eh, daño del beneficio que intentan dar, ¿no? Vemos muchas veces como las emergencias y los desastres en el momento agudo se entrevistan a las personas, se brindan ayuda, a veces este, frente a más de un interlocutor, bueno, qué se necesita, cómo se siente. Bueno, es importante saber que siempre tenemos que trabajar en función de las necesidades de las personas, ¿no? Eh, por eso la pregunta es, eh, ¿qué, ¿qué ayuda puedo brindarle? ¿Qué necesita en este momento? Darle al otro lo que realmente necesita. Este, sí, coincido contigo, que es fundamental que estas eh, acciones no sean aisladas, no sean este, desarticuladas, que tienen que formar parte de planes de largo aliento, de ayuda, de programas sostenidos en el tiempo, porque si no este, los efectos este, se desvanecen. Muchas gracias, eh, José, por el comentario. María, por las aclaraciones. Les voy a leer otra de las preguntas también del chat. Eh, nos pregunta Dari Velasco, eh, agradece la, la excelente presentación de María y le gustaría saber cómo prevenir el desgaste por empatía, cómo empoderar a todo el personal de salud para que hagan uso de dichas habilidades psicosociales. Bien, eh, podríamos dar este, una charla completa respecto de protección de equipos, porque decíamos aquí, este, la guía presenta un listado de 10 sugerencias, pero podemos este, como pensar bastante más respecto de cómo hacer que los trabajadores eh, de la primera línea de respuesta, no solo los trabajadores de la salud, este, que este, brindan servicios a otras personas eh, frente a fuertes demandas, frente a fuertes necesidades, como muchas veces este, quedan identificados este, con, con el padecimiento del otro, ¿no? esto que es el desgaste por empatía. Eh, a ver, hay muchas líneas de trabajo, pero lo importante es crear conciencia, este, crear conciencia de que no somos omnipotentes frente a la tarea que hacemos, ni tampoco quedar impotentes cuando no podemos resolver todos los problemas. Este, esto que decía Carmen, adhiero, ¿no? Ser humildes en el sentido de bueno, trabajar con nuestros propios problemas, revisarnos como equipo. Porque muchas veces decimos, bueno, el trabajo en equipo es el sistema de apoyo fundamental, idea a la que adhiero firmemente, ¿no? Pero eh, trabajar con los equipos es también trabajar al interior de los equipos con sus conflictividades, con sus resistencias, porque a veces quienes más necesitan ayuda, quienes más necesitarían hacer estos ejercicios de respiración, hacer, este, eh, hacer algunas sesiones de, para armar una narrativa colectiva al final de una jornada y establecer esto como una rutina más dentro de las eh, actividades pautadas, no, estos ejercicios que tienen distintos nombres de desactivación emocional, de defusing, que nos sirven para poner en palabras grupalmente, esto se puede. Entrenar, poner en palabras grupalmente, en una narrativa común, aquello que nos ha impactado del trabajo diario, para irnos con la mochila un poco más vacía a nuestras casas y para poder regresar a la tarea en mejores condiciones. ¿no? Cómo registrar este, eh, los síntomas del estrés, del desgaste, que este, son progresivos. Entonces eh, vamos viendo como nuestros compañeros, como decimos habitualmente, se van quemando a veces con la tarea si no registran este, los efectos de la tarea en nuestros cuerpos, en nuestras emociones, en nuestros vínculos interpersonales. Es importante por un lado que haya programas en, en, lo, en las instituciones para este, detectar estos signos del estrés y ayudar a los trabajadores a poder lidiar con este, el desgaste de la tarea. Y es importante también a nivel eh, singular y a nivel de los equipos que cada uno sepa que existen una cantidad de, de recursos que son muy potentes realmente para hacer frente al estrés. Eh, ambas cuestiones, lo institucional, digamos, la, la, los eh, programas de apoyo y las este, habilidades, los recursos para lidiar con el estrés se potencian entre sí, este, porque no solamente se trata de que este, bueno, la institución me cuide, sino también de poder tener registro de que necesito cuidarme, parar, este, plantear cuáles son mis límites. Bien, este, es, es un tema complejo, podríamos justamente para responder a esto hacer toda este, una presentación acerca del, del cuidado de los equipos, ¿no? pero la solidaridad al interior de los equipos, también este, el, el tema de, de, de la camaradería, del apoyo entre pares fomentar esto a través de diferentes este, actividades, fortalecernos como equipo, es este, clave para no desgastarnos tanto. Este, hay, hay muchos recursos, hay mucho para hacer al respecto. Perfecto, muchísimas gracias. Eh, no me había dado cuenta y se nos está realmente acabando el tiempo, ya, ya hemos sobrepasado un poco el, el, el tiempo que tenemos normalmente establecido. Así que eh, yo quisiera desde luego agradecer muchísimo a María por la, por la presentación tan clara, por, por, por esa manera tan, tan sencilla y, y, y tan, digamos, tan cercana con la, que nos, con la que nos cuenta y nos aclara todas estas dudas. Eh, María, no sé si quisieras decir alguna última palabra antes de que cerremos. Agradecerles, recordarles nuevamente bueno, lo valioso de la tarea de cada quien, que se cuiden este, y bueno, sigamos eh, acompañándonos de las maneras posibles, ¿no? porque de alguna manera si estoy aquí también es porque hemos hecho en estos días equipo con Carmen y yo me siento cómoda este, y me estresa menos saber que si tengo alguna dificultad técnica vamos a estar ahí auxiliándonos, y un poco esto que estoy contando en lo micro, un poco también de eso se trata, no de saber que nuestros maestros, nuestros alumnos, nuestros compañeros están este, del otro lado y podemos hacer una red afectiva que es tan importante en estos momentos. Sabemos que la deprivación eh, de los lazos sociales tiene consecuencias eh, y un impacto enorme en las personas, este, más que otras deprivaciones. Entonces tenemos que encontrar la manera de, de hacer este, lazos eh, afectivos que nos sostengan en este tiempo, ¿no? para, para enfermarnos menos. Este, hay probadas investigaciones de que la deprivación del lazo social y de las, y de las demostraciones de afecto este, genera alteraciones en el sistema inmunitario. Fíjense qué fuerte todo esto. Por eso, digamos, es importante este, eh, cuidarnos y encontrar las maneras de este, estar cerca, de estar próximos, de estar disponibles. Bueno, mucha suerte a cada uno en la tarea y, bueno, buenas prácticas. Muchísimas gracias, María. Estamos cada vez intentando impulsar más que en realidad la recomendación a nivel de salud pública es el distanciamiento físico, no el distanciamiento social, a pesar de que nosotros mismos, desde, desde incluso la, desde la OMS, se estableció el distanciamiento social, ¿verdad?, como ese término, eh, pero eh, es importante esta connotación, ¿no?, de, de la diferencia. Así que muchas gracias también por puntualizar ese aspecto tan importante. Ahora ya sí, nos despedimos. Recordarles que cada viernes seguimos con la serie de los webinarios. Les va a estar llegando un correo, ya que se han registrado con eh, la grabación y la, la presentación también de María y otros recursos en la página web que le hemos compartido en el chat y que, tenían, y que tienen ahora mismo delante en, en la pantalla pueden acceder a, a otras informaciones y van a tener la información acerca de los próximos eh, webinarios, etc. Eh, si tienen interés en compartir alguna experiencia sobre la temática de salud mental y apoyo psicosocial en COVID, eh, como les he puesto en el chat, pueden contactarnos, a Andrea Bruni y a mí misma Carmen Martínez, que vamos organizando esta serie de de webinarios y con gusto eh, seguiremos colaborando con todo el equipo de regional de respuesta y eh, con otros equipos. Eh, y eh, sin más, eh, agradecerles y eh, espero que tengan muy buen fin de semana y eh, que se cuiden mucho. Muchas gracias.